Bueno, la barra de joven, la banda de joven, entrando por el cementerio Chascomús. Bueno, hoy me acompaña el amigo Fabián. Vamos a ver qué onda hoy. Estamos llegando. Son 7.48 de la mañana. Hoy es 26. 26 de julio del 2021. Así que bueno, hoy les voy a mostrar para los amigos de pesca. Por acá se entra, allá se ve la laguna. La lagunita. Está lindo. Tenemos un viento sudoeste, ¿no? Sud sudeste, sí. Tenemos viento sudeste. Así que bueno, este es el camino. Ahora acá tenemos una rotonda. Vamos a girarla a la izquierda. Así los amigos... Pesca, ya saben cómo venimos. Entramos por el cementerio por Ruta 2, no por la 20. Está tranquilito, no hay nadie. Por allá se ve una camioneta más adelante. Vamos a ver si encontramos... El arbolito del otro día, allá donde está el corte, ahí en ese árbol a la izquierda, allá allá, muy bien, acá nos metemos y acá llegamos al mismo lugar, al mismo lugar que estuvimos pescando hace 15 días atrás. Bueno, acá estamos con Fabián Vamos La banda de joe A ver Fabián que viene Vamos Fabián Bueno, llegó el primero Vamos La banda de joe Lindo, lindo pescadito Vamos Fabián Todavía Chasco muy viejo nomás Vamos Don suelo se tragó Ahí está Joe sacando, ¿sale? ¿Hay algo? Chicuelo, Chicuelo, pero salió. Vamos Joe. Bueno, Otro más. Comos, vamos, Otro más. Sí. ¿Lientudito? Sí, pues. Lientudito. El Lientudo para la carnada. <risa> Ahora sí, ¿eh? ¿con este encarnamos? Sí, con este encarnamos. Ahora empieza. A ver, Fabi, que viene? Un bagre. Un bagre. Un bagre chascumus Para el chupín. Vamos, Fabián, vamos, la banda de Joe. Arriba, a ver, Fabián. Muy bien.